Muchachos, este mes de marzo está que llega fuerte con oferta de tokens, entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar cada uno de estos paquetes y ver si realmente valen la pena adquirirlos por oro antes de entrar a fondo con el tema es bueno poder resaltar un par de datos que van a ser muy importantes sobre las ofertas de tokens lo que está haciendo Marvel Snap este mes de marzo es lanzar cuatro paquetes que va a ser uno por semana y se van a lanzar los días martes y justamente estos paquetes se van a llamar martes de tokens, van a estar disponibles desde el día 28 de febrero y cada paquete va a tener una duración solamente de 24 horas muchachos o un día, por ejemplo el primer paquete que sale el 28 de febrero el día 29 de febrero simplemente expira lo que les quiero tratar de decir aquí es que estas 24 horas de duración por paquete no nos va a dar mucho margen de tiempo para poder pensar si vamos a tener que comprar o no el paquete, es una decisión que tenemos que tomar ya y para eso vamos a hacer el análisis en este video para que veas realmente cuáles son los paquetes de estos que van a salir durante el mes de marzo que valgan realmente la pena, algo que también he notado es que hay muchos jugadores que han comprado el paquete de Mr. Negative, hay otros que han comprado el paquete de Pool y hay jugadores que han comprado ambos paquetes y ya se han quedado totalmente desabastecidos de oro, ahora la pregunta es cuánto de oro realmente se necesita para poder comprar estos cuatro paquetes de tokens en el mes de marzo y antes de comenzar a entrar con la información agradezcamos primero a la web marvel Snapson que siempre nos traen la data bien trabajadita y al día para poder hacer pues todo este análisis respectivo aquí comenzamos entonces con este cuadro que dice detalles y recompensas del paquete del token tuesday como se habrán dado cuenta, estas ofertas se llaman Token Tuesday, que traducidos al español sería Martes de Tokens. Estas ofertas van a salir, como les decía, cuatro veces en el mes de Marzo. No sabemos si los siguientes meses vayan a salir este tipo de ofertas, pero de todas maneras hay que ver si es que se va a aprovechar o no se va a aprovechar esta oferta. Vamos entonces con la primera parte, la primera fila que vendría a ser la primera oferta. Ficha Martes, número 1, de, del 28 de Febrero al 1 de Marzo. Solamente recuerden, 24 horas nada más de duración de esta oferta. Y va a tener un costo de oro de 450 y va a estar dando en total 400 fichas de tokens, no va a estar dando otra cosa no va a dar créditos no va a dar variantes potenciadores avatar nada solamente está dando por 450 de oro te está dando 400 tokens ahora si nosotros estamos viendo el ratio que vendría a ser la relación que ellos ponen en la penúltima columna es de 0.89 recuerden que en el video anterior estábamos hablando justamente sobre el tema de, la, de cómo valorizar en la relación o el ratio que, que, es, que se da justamente entre lo que te cuesta en oro y lo que te está dando lo que te ofrecen tokens el paquete. Y estábamos diciendo que encontrar de 0.7 a más. Si encuentras ese valor de 0.7 a más, ya de por sí es un buen paquete. O es un paquete de decente hacia arriba. Entonces acá el estar dándote 0.89. Significa que esta es una muy buena oferta. Y pues en realidad sí vale la pena comprarla. Incluso, disculpen, pero acá en la última parte dice que si sí te da potenciadores. me Fijo, si da potenciadores 15 potenciadores pero bueno ese es un poco de menos eso pero la relación de 0.89 está bastante buena y ahora nos vamos con la segunda oferta que va a salir el 7 de marzo y va a durar hasta el 8 de marzo va a tener un costo en oro de 850 de oro y te va a estar dando 800 de tokens esto va a tener un ratio o una relación de 0.94 esta es una relación de la creo que es la relación más alta hasta el momento que acabo de ver y tiene en total 6, aparte te está dando 65 potenciadores también. Luego la tercera, la tercera oferta vendría a ser desde el 14 de marzo hasta el 15 de marzo. Va a costar 650 de oro. Te va a estar dando 600 tokens. Y va a tener una relación de 0.92. Lo cual también es bastante bueno. Con 35 potenciadores también adicionales de obsequio. Luego la cuarta, la cuarta oferta vendría a ser también del 21 de marzo al 22 de marzo. Ya terminando el mes te va a costar 450 de oro y te va a estar dando 400 tokens con una relación de 0.89 y además te va a estar dando 15 potenciadores. Luego aquí ellos hacen un total y te dicen que vas a tener que gastar durante todo el mes de marzo en estas ofertas del token Tuesday vas a gastar 2.400 de oro y vas a tener en total 2.200 fichas de coleccionista con una relación en promedio de entre todas estas cuatro ofertas de 0.92 a ser el ratio promedio o la relación promedio y vas a estar recibiendo en total 130 potenciadores muchachos y aquí llegamos a la conclusión, todas las ofertas que hemos visto el día de hoy de tokens son buenas, todas valen la pena comprarlas, si sí, todas valen la pena comprarlas, vas a llegar a tener en total 2200 fichas de tokens durante todo ese mes si compras todas las ofertas y con eso incluso estaría cerca de poder comprarte una carta de serie 4 o seguir ahorrando para tu carta favorita tal vez de serie 5 o comprarte dos cartas y te sobraría tokens de la serie 3 o sea está bastante bueno es un avance muy grande para más que todo creo yo para los nuevos jugadores no que están tratando de completar rápido su serie 3 como también para la gente que ya completó su serie 3 y que de repente está buscando cartas de serie 4 serie 5 o sea la verdad este tipo de ofertas está beneficiando a todos estas ofertas no las compras con dinero sino las compras con el mismo oro que farmeas dentro del juego de manera free to play yo sé la verdad que que mucha gente se ha quedado desabastecida de oro por haber comprado los paquetes de Mr. Negative, paquetes de pool, porque son casos bastante grandes en oro. Pero acá lo que yo les digo es que desde ahorita pónganse a ahorrar todo el oro posible. Lo bueno es que tenemos varias fuentes de ingreso de oro, ¿sí o no? Miren, en desafíos semanales, si tú completas todos los desafíos semanales, tienes en total 200 de oro ahí de ingreso. Ahora, abriendo las reservas de coleccionista te puede salir también la recompensa de 100 o de 200 de oro, que eso también está sumando. Y luego tienes los cofres de temporada, que también te puede dar entre 50 a 100 de oro en el mejor de los casos, así que por ahí tenemos varias fuentes de ingreso de oro con las cuales tú de repente podrías incluso comprar, si estás en cero de oro ahorita de repente para el 28 de febrero si sí podría alcanzarte para que puedas comprar este paquete de 450 de oro ya después viene los paquetes más caros, que ya es el siguiente paquete es el más caro 850 de oro donde vas a tener que estar farmeando duro en el juego y ver realmente si te va a alcanzar yo te diría lo siguiente, hay gente que es free to play, yo sé que no compra en la tienda, pero si en caso tú tienes la posibilidad de comprar también en la tienda el oro, sí podrías valer la pena, digamos, que puedas gastar lo que falte, digamos, ¿no? Si por ahí te falta 300 de oro para completar, digamos, eh, la compra de un paquete, pues de repente lo puedes hacer para poder obtener tokens, que eso te va a ayudar a poder obtener la carta que tú quieras en la tienda de tokens. Ya luego los dos últimos paquetes van a costar 650 de oro y 450 de oro respectivamente, entonces ahí ya vas a tener más flexibilidad para que puedas farmear el oro, me parece, sin problemas, y puedas, pues... Comprar estos paquetes sin que te cueste ni un centavo. Y aquí les digo también lo siguiente muchachos. Ahora con la salida de estos paquetes. El oro se vuelve más valioso. Y hay que pensarlo dos veces. Antes de gastar el oro en variantes. no Dentro de la tienda de variantes. O gastar el oro actualizando misiones. Entonces el oro ahora tú vas a tener que escoger si vas a comprar estos bundles con cosméticos, más tokens, más créditos o también estos, toque, estos bundles que pueden salir justamente de Token Tuesday que de repente, así como han salido el mes de marzo, de repente salen también los siguientes meses así que esta es una forma muy eficiente de poder gastar el oro y poder acelerar el progreso de nuestras cuentas entonces muchachos, ahorren su oro y compren todos los paquetes del Token Tuesday como ustedes saben, yo estoy de lunes a viernes por las noches en la plataforma Morada haciendo transmisiones en vivo. Si tienes cualquier duda o consulta que te haya surgido de este video, lo puedes hacer en los comentarios o también puedes ir a, este, a mi canal de la plataforma morada y ahí poder hacer la consulta respectiva. Así que ya sabes, te espero allí. Un abrazo para ti.